Uno de los periódicos más emblemáticos que tuvo el Estado peruano y que vieron su auge en los años 60 y 70, el histórico diario La Crónica. Volvió a la vida el año pasado sin que casi nadie se percatara de ello. Ocurrió justamente en el 2012, cuando este medio estatal cumplía 100 años de existencia.